Hola, lais pideños. Eh, bueno, estoy en el campo. Hoy hace mucho viento y no sé si voy a poder andar y hablar. Voy a, a cortar un poco el palo. Pero bueno, hoy hace, hace un día de mucho sol y mucho frío. Pensaba que iba a poder andar sin gorro, pero oh, no, no, no, no. Tengo mi gorro aquí. Pero bueno, para grabar este vídeo voy a sufrir un poco el frío. Entonces pensaba: vale, pues hace un día muy bonito. Voy a andar y hablar de yo que sé en el campo con los perros, los perros allí, como siempre conmigo. Eh, y bueno, qué, qué aire nuevo. Pues, esta, este fin de semana eh, voy a empezar una serie de cursos. Empecé, a, no sé si os acordáis de, de, del curso que hice el año pasado. Pues a raíz de ese curso he organizado otros cursos de, de terapia. y. Una chica que tiene muchos seguidores en, en internet, ella otra vez, la misma chica, me ha ayudado a promocionar el curso. Y uff, así he tenido unos días de tanto trabajo contestando emails, enviando enlaces. Dios, y, y la verdad es que entre hoy y ayer yo estaba por ejemplo yo estaba trabajando en mi bandeja de email vale pero me estaba ganando eh, la bandeja eh, eh, llegaban más emails eh, cada vez entonces yo eh, hacía un email y llegaban dos pensé joder nunca voy a, voy a poder terminar pero bueno no he terminado pero bueno más o menos. Más o menos he hecho la, la parte más, más grande del de, de trabajo. Empiezo el sábado. Es un curso de un fin de semana nada más, de ocho horas. Cuatro horas el sábado y cuatro horas el, el domingo. y Este es el, el curso de Clinical Hypnotherapy. Luego, el siguiente, el mes que viene, eh, regresiones, luego el mes, que, el mes después, eh, quitar trauma del pasado, eh, curar al niño, el, el niño, al niño herido, cosas así. Entonces, va a ser bonito y tengo mucha ilusión. La verdad es que lo que noto me encanta hacer dar el curso. Me encanta, me encanta estar con la gente, me encanta todo eso. Pero... Organizarlo es otra cosa. Organizarlo para mí es un poco más eh, exigente. Y claro, creo que es normal, ¿eh? es normal que, que sea así. Pero yo, yo soy más de, de disfrutar del momento y no todo eso de planificar y, y escribir emails. Oh, he escrito la misma cosa. 50.000 veces, la misma cosa, eh, pero bueno, valdrá la pena, valdrá la pena. La verdad es, es que este curso es el primero de, de muchos. Entonces, si va muy bien este curso, van a ir bien los demás cursos. Así que ha sido importante eh, invertir el tiempo y eso. Entonces, ahora ya estoy... Estoy teniendo un descanso, saliendo con los perros. Después tengo un, un, una sesión eh, de regresión eh, con alguien. Y el problema que tengo es que tengo todo confirmado. Tengo su, número, eh, su nombre en mi, en mi eh, calendario, mi agenda. Y no puedo encontrar nada de detalles. Nada, no puedo encontrar su email, no puedo encontrar ningún historial, no sé quién es. Y rarísimo, entonces yo espero que se ponga en contacto conmigo preguntando, eh, Gordon, ¿dónde coño eh, está el enlace? E, y si me, me, me envía un email, puedo, por lo menos, puedo, puedo encontrarlo. Pero bueno, entonces, oh esta parte no hay, no hay viento, eh, mucho mejor, con un poco de sol. Mira el campo que tenemos. Tan guapo, tan guapo. Claro que esto es, es el campo muy cerca de mi casa. Lo hemos eh, andado mil millones de veces, pero aún así es bonito. Y, y no, no sueles ver a la gente, de vez en cuando, pero no mucho, no mucho. Entonces es bonito. Es bonito. Vale, entonces chicos, deseadme suerte para el curso eh, y nos vemos la semana que viene. ¿no? Hasta luego, adiós.